Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, nutrición, digital, University. comunicación redes aprendizaje, todo esto y mucho más en Radio La y calurosos días Hoy es 29 de julio y si el coronavirus ya nos quitaba el sueño y nos dificultaba el hecho de salir a la calle ahora es el calor el que nos lo complica todavía más con estas noches tropicales Estamos inmersos en pleno verano dentro de una ola de calor que hace difícil la actividad diurna y el descanso nocturno 29 de julio y a dos días de cerrar el curso académico 2019-2020, quizás el curso más extraño, atípico, distópico y anormal que hemos vivido nunca, un curso que no olvidaremos jamás y del que apenas recordamos nada antes de ese 14 de marzo, queremos hacer un repaso de casi un lustro de actividad de Media Lab UGR. Un proyecto que nació en 2015 y que este invierno va a cumplir cinco añitos ya. Una entidad que comenzó haciendo pequeños talleres, cursos y jornadas y que hoy se embarca en proyectos internacionales de envergadura. Una organización que ha crecido y se ha convertido en una gran familia en la que una vez que has entrado ya siempre perteneces. Y para hablar de esos inicios, de, de ese desarrollo de Medialab UGR, tenemos con nosotros un montón de personas que van a ir pasando, desfilando por aquí. Empezando por Dani Torres, que ya está por ahí viéndonos. Bueno, tenemos con nosotros, ya veis, bueno, los que no podéis verlo ahora mismo, que lo veréis en diferido. Tenemos por aquí a Sandra. Muy buena, Sandra. Hola, buenas. Está también Fran. Hola, buenas. ¿Qué tal? José Miguel también está por ahí. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y ahora iremos desvelando algunas de las voces que se van a acercar por aquí. Entre ellas, Dani Torres, uno de los fundadores de Medialab Lab Ugr. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está? Ey, que no se te escucha, que está silenciado. Espérate, un momento. Digo. Hola, Javi. ¿Se me escucha? Ya? Ahora, perfectamente. Cuéntanos. Nada, digo, aquí aguantando el tirón final. La, la última, las 48 horas límite que nos bueno, quedan ya para... Que son siempre para... la, las peores y además con calor sí. añade, ya pa, por sí. si faltaba algo eh, sí. eh, Bueno Dani, eh, gracias por acercarte a esta celebración de Media Lab, una organización que, como decíamos, empezó en prácticamente en el año 2000, finales de 2015, mm. inició su andadura. Eh, Media Lab que además empezó con una estructura, digamos, en tres patas, ciencia digital, sociedad digital, humanidades, y tú eras el encargado de ciencia digital, además con un proyecto muy avanzado para su tiempo también, que era Live Metrics. ¿Cómo fue ese inicio de Media Lab? No, recuerdo que... que... Empezó con, con, el, con el mandato, de, el primer mandato de, de, de, de la parrectora Pilar y, y, y con el vicarrector Enrique Herrera y, y se le encargó a, a Esteban montar esta, este centro. Recuerdo que, era, que, que la experiencia de Gris Mujer tuvo bastante decidido dentro de la universidad, que fue un poco el germen en el que todos estuvimos, interactuando, sobre todo un poco conociéndonos, ¿no? Y, y yo creo que eso fue el, el, el germen, yo creo que se lo puso Esteban ahí al vicerector de, de investigación y a, y a partir de ahí, con algunos miembros de, como comento, de Grim UGR, entre los que también estaba, evidentemente, está evidentemente nuestra compañera Lidia, Lidia Bocanegra, intentamos construir una especie de, de, de estructura, ya saben una estructura tan formal como las que tienen determinados servicios de la universidad, uh -huh. pero bueno, tener una serie una de estructura y, y una especie de, de plan estratégico y a mí se me encomendó la tarea de, de organizar la parte de, de, de ciencia digital y, y, y bueno, ya lo sabéis que había, había estado en mi de investigación desarrollando muchas plataformas digitales de diversa naturaleza, ranking de, de universidades, de revistas científicas, en fin, había trabajado en diferentes plataformas y, y evidentemente, lo, lo primero que empezamos a trabajar para, para, para el Bicelectual de Investigación era una plataforma donde se mostraran los los indicadores bibliométricos, ¿verdad? Y los indicadores y de de la estadística de de la universidad, pero un poco de una manera un poco un poco dinámica. El proyecto Livmetric, que fue eh, el que estoy refiriendo y que y el que sacamos adelante, entre, entre otras muchas cosas. ¿Vale? Eh, y bueno, no sé si habéis tenido oportunidad del proyecto. Ahora está un poco parado, es verdad, porque ya sabéis que esto nos ha trastocado un poco estos cuatro meses. Como hemos, hemos hecho la vuelta esta tan. Ta, este giro tira bufón con salto en, mortal, sí. Este, es <risas> <en, en>, pero <laughs> no me imagino que nos dará tiempo a, a, a intentar retomar las viejas cosas, organizando un poquito, un poco mejor. Pero bueno, proyecto lineal. Eh, lo que queríamos, tú lo conoces bien, era eh, que se visualizaron los indicadores bibliométricos, pero que fuera inter, eh, que permitiera realizar gráficos, que permitiera a los interactuar con ellos de una manera fácil, dinámica, eh, con muchísimo, eh, eh, prestando muchísima atención a la usabilidad de los gráficos, a la información que que se mostraba, y bueno, eso fue lo que, lo que bueno, le sigo un poco con, con la empresa S2 que creo que también los conocéis, que, que, que, que dirige a El Moreno, y bueno, el resultado fue también bastante, creo que bastante satisfactorio, o al menos, eh, yo creo que quedó bastante bien, y de hecho se ha convertido en una, una pequeña referencia, tampoco era un proyecto excesivamente grande, pero se ha convertido en una pequeña referencia en el mundillo este de de, de los indicadores biométricos. Además, y lo bueno yo creo que de, de, el proyecto Leadmetric, como tantos otros que han nacido en Media Lab, es el, luego el desarrollo, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que significa es empezar algo que luego se va desarrollando sí. con otros proyectos, con otra idea y por ejemplo de ahí nació, en parte también ideado por Leadmetric, nació cosas como el proyecto nometri que también se ha desarrollado sí. en una red nometri que además va a dar pie ...a una nueva red social de investigadores de la Universidad de Granada... ...o sea que todo esto viene un poco en parte también del INMED. Es interesante hacer notar que eh, eh, MediaLab se inserta dentro de una estructura administrativa... ...como servicio como de Investigación, una vocación muy administrativa... ...de dar cobertura a los científicos uh -huh. para resolver cuestiones administrativas... ...y, y, y, y claro, somos un, son cosas atípicas porque realmente nosotros tenemos una vocación... ...de investigadores más que de, más que de personas de administración y servicios... Y, y claro, esto tiene una vocación súper super experimental. Queremos dar un servicio, pero también experimentar de un punto de vista más, más, más, más académico. Evidentemente, como bien dices, estos proyectos no tienen éxito ni fracaso, porque al final son, son experimentos. Precisamente esa es la parte tiempo, del lab. O de la idea que de la estamos lab. desarrollando, la vamos, vamos insertando en, eh, en otros sitios. Ya sabes que un poco tú me conoces, a mí no me gusta trabajar con la filosofía de proyectos cerrados. sino que al final toda la vida académica o toda la vida de, o lo que tenía yo de administración y servicios es un único proyecto que va evolucionando con diferentes piezas que se van intercambiando vas tomando, desechando, en fin sí, sí. y bueno, esta, esta funciona bastante bastante bien y como bien dice eh, parte de esto se va a implementar ahora en la, en la red eh, en, en Nometri se implementó parte de esto y ahora se implementará eh, en la nueva red que, que, que también se está desarrollando por parte de Media Lab y con el vicerector de investigación de las redes científicas de la Universidad de Granada basada en un en que investiga Entonces, so, pues bueno... So precisamente eso, va esos como... valores, ¿no? De prototipado, de experimentación, de laboratorio, de sí. no tener miedo al fracaso, sino que aprendemos cosas durante el proceso que luego podremos utilizar en eh, otros momentos. Sí, bueno, lo bueno que tiene la universidad es que, como estás constantemente fracasando... <risa> ¿no? Va en nuestro ADN, ¿no? Es algo el, lógico sí. de la ciencia. No te rechazan un proyecto, te rechazan un artículo, sino, en fin, siempre. Estamos estamos un mundo abierto a la crítica y, y evidentemente también somos un mundo muy abierto a, a, a los fracasos. ¿Y la, alegría, ¿Y la alegría que da cuando acierta? ¿También? Sí. Bueno, sí, también. alguna vez acierta también. También la hay, claro, por eso son especiales también. Sí. Oye, Dani, sí. gracias por acercarte a, a celebrar este aniversario con nosotros. Aprovechamos también para celebrar pues, ese premio que te han dado a la excelencia, ¿no? En el, sí. el premio Caja Rural, sí. por, por ser un, un excelente comunicador e innovador en medios digitales. O sea que sí. también sí, sí, lo hacemos gracias. un poco nuestro ese premio. Oye, aprovecho para, para saludar a todas, evidentemente, y para desear a todos los que estéis por aquí, a todos los que nos están escuchando y nos escucharán a través de los, de los podcasts. Que tengáis unas felices vacaciones, que descanséis mucho y que os preparéis para el curso que viene. Que no, no hará falta tener. Llegas con las pilas cargadas. Sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, a Dani. que me encuentre por la calle, le invitaré una cerveza. <ríe> ¿Vale? Si no, si te quedas por aquí, si quieres, al final del programa, yo me cojo una de ahí del frigo y, y brindamos todos si quieres. <ríe> muy bien. Sí. Dani, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Para, para, para todos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Si os parece, vamos a escuchar también a otro de los fundadores de Media Lab, que fue Esteban Romero, actual director de Media Lab UGR y de Participación e Innovación Social. Eh, no, ha estado, no ha podido estar aquí en, en directo con nosotros, pero no ha dejado grabado un mensaje y vamos a escucharlo ahora mismo. Muy buenas, os mando un saludo. Eh, siento no poder entrar en directo al, al programa, aunque bueno, lo síncrono y lo asíncrono en estos tiempos hacen que se generen eh, interesantes confusiones, ¿no?, de alguna manera. Eh, estoy hablando un, una hora antes de la emisión del, del programa. Eh, ...todavía a pesar de estar en, en julio y con todo lo que llevamos... ...pues la conciliación sigue siendo un poco problemático... ...y estoy con, con mi hija... ...las tardes son un poquito más eh, para mí... De, eh, ...para poder tener concentración y, y poder tener reuniones... Y, y, ...y avanzar en los temas que tenemos todavía abiertos... ...pero las mañanas son más complicadas... ...por eso pues os mando este mensaje... Eh, ...sé que este es un programa de, de despedida... ...de lo que sería este curso que yo creo que ha sido el curso más alucinante que hemos tenido, eh, bueno, que yo recuerde, ¿no? ya no solamente en mi, en mi etapa como profesor de un, en la universidad, sino incluso en cualquier otro, otra etapa ¿no? en la que pudiera pensar. Eh, es más, me cuesta trabajo recordar qué era lo que era lo que habíamos hecho en la primera parte del curso, en la que, bueno, pues sin duda eh, desarrollamos muchos proyectos. ...pero parece que todo ha quedado un poco opacado... ...por la aceleración que hemos vivido... ...a partir de, del, mes de, del mes de marzo, ¿no?... Eh, ...quizá un poco... ...estas palabras se refieren más a estos últimos meses... ...donde se recoge también... ...buena parte del trabajo hecho antes... ...pero eh, redimensionado, repensado... ...rediseñado para el contexto... ...en el que todavía de alguna manera estamos... ...estoy pensando en cuestiones como por ejemplo... Unipública, esa red de universidades por, por la innovación pública... ...que empezamos a trabajar con, con la SEGIB ...y que iba a ser un encuentro presencial el 21 de mayo en Granada... ...y que justamente pues tomando la parte de oportunidades... ...que nos ha presentado esta situación... ...pues se ha convertido en otra cosa... ...que es eh, la red Unión Pública... ...en un gran encuentro en el que participaron... ...pues cerca de 60 entidades... ...y donde tuvimos también decenas de ponentes... ...y, y unos 500 inscritos... Eh, ...creo que una de las cosas que me llevo de, de estos meses... ...es que para, para el tipo de concepción que teníamos nosotros... ...de la universidad, del trabajo en red, de la cultura digital... ...el nuevo entorno eh, ha generado espacios de oportunidad... ...para poder escalar proyectos que antes en algunos casos... ...pues se encontraban un poco más dependientes... ...de, de lo presencial, dependientes eh, de lo físico... ...con todo hemos perdido muchas cosas... En cuanto a la actividad también en Media Lab, esa presencia, ese trabajo en conjunto con, con todas las personas del equipo, hemos perdido eh, bueno, pues el no poder recibir la incorporación de los nuevos estudiantes en práctica o la despedida de los compañeros que han ido dejando el Media Lab porque, porque se han ido acabando sus contratos. Eh, todo esto pues ha sido ha sido complicado ¿no? y, y es algo pues, que, hay que, que hay que reseñar. Eh, me gusta siempre quedarme con, con lo positivo, sobre todo pensando en un próximo curso en el que realmente aún me cuesta trabajo acabar de imaginar el, el cómo serán las cosas y en ese sentido pues también subrayar ese otro gran proyecto que es Facultad Cero, en el que estamos inmersos ahora y que lo que intenta es pensar el cómo diseñamos el, el próximo curso. Ya tenemos cerca de 30 universidades y, y bueno, tenemos un, unas grandes oportunidades para, para desarrollarlo. Eh, ahora continúo porque se me está escapando Julia, un segundito Bueno, pues retomo por donde iba eh, Esto es buena parte de lo que nos ha ido ocurriendo a lo largo de este tiempo A los que hemos tenido a pequeños a pequeño en nuestro cargo Y bueno, imagino que también los que quizás visten tenido mayores O en fin, distintas circunstancias eh, Os decía que... ...que todavía resulta complicado acabar de imaginar... ...cómo finalizaremos el, el próximo curso... ...y en ese sentido podemos hemos generado ese instrumento... ...que es Facultad Cero, donde tenemos ya... A, ...a cerca de 30 universidades de España... ...y alguna también de, del resto de Iberoamérica... Eh, ...para poder conversar y tener ese espacio común... ...no de cara a los próximos meses... Eh, no, solamente, ...no solamente eso, sino que a lo largo de... Del mes de marzo, marzo y abril particularmente, desarrollamos a partir de la BIN de, de la Granada, del Laboratorio de Innovación de, de Granada, que creó la universidad, una iniciativa que se llamaba Coger en Casa, que lo que seguía era recoger experiencias que se estaban viviendo durante el confinamiento y también propuestas de cara a, a poder llevarlo mejor o a resolver problemas. Ese ha sido otro de esos proyectos que ha permitido o, ...o digamos que ha sido el resultado de una respuesta, ¿no? muy rápida... ...por parte del equipo de Medialab, ¿no?, para adaptarnos a las nuevas circunstancias... Eh, pero bueno, no paramos, el, el próximo curso ya se presenta con algunas iniciativas... ...que van a ser muy potentes, por ejemplo, en, en los próximos días, mañana, pasado como tarde... ...se anunciará eh, una, una propuesta de laboratorio de, de innovación ciudadana... ...que al hilo de un curso que lanza Medialab Prado y el Ministerio de Cultura y en el cual nos sumamos como impulsores vamos a, a trabajar pues las propuestas que tenemos sobre sobre innovación social en Granada en la provincia en los diversos espacios que se quieran sumar a ellos sobre todo intentando generar un, un espacio eh, de conocimiento que permita dar eh, respuestas si es necesario si la cosa se pone más complicada o o bueno en general para proporcionar eh, respuestas eh, en, en, ...en los próximos meses a, a los retos que se nos van a, que se nos van a presentar. Eh, hay otras muchas cuestiones, seguimos trabajando con el, con el proyecto eh, Unim Pública... ...nos acabamos también de incorporar a la red de laboratorios ciudadanos... De la, ...de la CEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana... ...de la cual pues saldrán también otras muchas eh, oportunidades. El próximo curso pues, se presenta de nuevo con ilusión... ...con la incertidumbre también de... ...de, bueno, pues de las posibilidades... ...de los proyectos que... que vayan eh, consolidándose... ...que vayamos eh, consiguiendo eh, obtener... Eh, ...creo que ha sido también un, un curso, unos meses... Eh, que, que, ...que requieren un reconocimiento especial... ...para todo el, el equipo de Media Lab... Eh, ...tanto para las personas que, que se han ido... ...fundamentalmente María y, y José... Eh, ...y de forma muy especial, pues... Eh, para Sandra, para Fran, para Javi, que, que ahí siguen eh, al pie del cañón con ilusión de hacer cosas transformadoras, de, de hacer cosas grandes que nos que no motiven y que, y que permitan pues, generar, vislumbrar otros modelos eh, para nuestra universidad y para nuestra sociedad. Bueno, no quería yo extenderme mucho más, sé que me dejo muchas otras cosas en el... En el ...en el casillero y, y mis compañeros y mis compañeras hablarán, hablarán de ello... Eh, ...bueno pues daros las gracias por este curso que yo creo que nunca olvidaremos... ...aunque es más que probable que los tiempos... ...y que, y que la percepción de lo que ha pasado en, en esta semana, en estos meses pues sea más que curiosa eh, si parece que hace ya una eternidad que nos confinamos eh, bueno pues no sé cómo acabaremos recordando esto cuando pasen unos años y ojalá pues sea un, un mal sueño eh, Un abrazo un abrazo a todos. Pues este era el mensaje que nos dejaba Esteban Romero Frías, director de Medialab UGR. Eh, y, y bueno, y como ya lo ha nombrado, pues por aquí están José, Fran, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estáis llevando este final de curso? Eh, estando en Medialabo, ¿no, José? Porque tú no estás, pero estás también en, en Alma, ¿no? Sí, yo sigo presente por aquí. <risa> <risa> pues como últimos días con calor. Insoportable ya, pero bueno, la vida tranquila aquí en el pueblo. Nosotros todavía estamos trabajando, ultimando detalles para lo que, estamos, sí, eh, sí, lo que sí. estaba contando Esteban eh, precisamente, pero, pero bueno, no, seguimos con, decía, con me muchas me carpetas me abiertas me y como decía normal. Dani, algunas no las vamos a cerrar del todo y vamos sí. a continuar. Dani decía también, hablaba de, de cuando esto comenzó como una comunidad de docentes, de investigadores, de gente interesada en el mundo digital en torno a esa comunidad que Esteban creó llamada Green UGR, que luego se transformó en Media Lab UGR y en la que poco a poco, bueno pues yo empecé a trabajar en 2016, eh, luego entró también Violeta, que fue una chica que estuvo también echando una mano en tareas de comunicación y a partir de 2017 fue cuando esto empezó a convertirse en algo un poquito más grande con la entrada de gente, pues como Alejandra, que está por aquí. Alejandra Ramírez, muy buena. Uy, espérate que no se te escucha. A ver, espérate el micro. Eh, que está muteada. Dale caña ahora. ¿Ahora se me escucha? Ahora se te escucha, Alejandra. ¿Qué tal? Hola, encantada de estar por aquí. Bien, bienvenida y, y, y un placer volver a hablar contigo después de tantos años Alejandra, como digo, empezó aquí en 2017, ¿no? Estuviste prácticamente eh, tres o cuatro meses ¿O ¿Cuánto tiempo sí, fue? Sí, a al principio del mes de 2017, pero fueron unos meses muy intensos Sí Fue poquito, pero muy intenso ¿Cómo lo sí. recuerdas? Yo les recuerdo como la creación de muchos proyectos. Yo veía como Esteban tenía muchísimas cosas en la cabeza que las seguirá teniendo seguramente. Sí, hay cosas que no cambian. Era como, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eh, era como cada día tenían un proyecto nuevo y aún así veo que, que casi todos ellos siguen en curso y siguen adelante. Uh -huh. Porque, vaya, eh, son buenos y, y tienen... Eh, tienen recorridos, sí, sí. Sí, sí, sí, exactamente, tienen recorridos. Antes hemos hablado del Inmetric, pero por ejemplo es verdad que esas charlas que hacíamos entonces que se llamaban Aprendizajes conectados y que traíamos a gente, pues como el recientemente falleció Antonio Rodríguez de la Era, eso, esas charlas siguen funcionando, por ejemplo, y luego hacíamos cosas, no sé si tú estabas con Educación Abierta, con el Maker Day de Granada… Todavía algunas de esas cosas de vez en cuando se vuelven a mover y yo creo que dejaron ahí, ahí su pozo Y luego otro de los, de los proyectos que nació también por aquel entonces, que, que creo que era Radio La GR en el que estamos precisamente ahora. No sé si tú, claro, tú estabas eh, al inicio de esa aventura. Algunas de las fotos que hiciste las seguimos utilizando, que lo sepa Sí, sí, sí lo veo. Pero sí que recuerdo que, que comenzó por, pues no sé si... Justo cuando llegué un poco, febrero marzo, uh -huh. y que de los primeros programas sí que estaba yo yo por allí. Uh -huh. Y también me encantó ese proyecto. Y míralo ahora. Fíjate, ¿eh? Y aquí estamos, haciendo radio cada uno desde nuestra casa. Eh, además, Alejandra, cuando Alejandra estaba, estuvo también eh, abdullah y también Suyung, más conocida como Reina, porque era lo que significaba su nombre en coreano. Y, y además coincidió el, el fin de, de, de ciclo de, de Alejandra, digamos, con la llegada de Elena y de Isma, en un hito también de UGR, que fue el Congreso de Territorios Digitales, que ahí también estuviste, estuviste tú al pie del cañón. Sí, sí, que también lo recuerdo mucho, porque fue, fue un proyecto bastante grande, que, que vaya, me encantó también haber podido participar y que Esteban me diera la, la oportunidad de involucrarme de esa manera en el proyecto, porque... Ya te digo, yo no era, yo estaba de práctica todavía, pero él me metió metido como, como una más, siempre. De hecho, vamos, la organización del congreso prácticamente llevaste tú buena parte del peso. Sí, sí, fue, fue interesante participar y me gustó mucho, la verdad. A partir de ahí he seguido toda mi, mi profesión en el ámbito digital. O sea, que te sirvió, ¿no?, lo que aprendiste y por aquí. Me, me lanzó, me lanzó. Qué bien, además, yo siempre lo refiero cuando hablamos de anécdotas de Media Lab, que, que aquí en, en Media Lab, eh, bueno, pues precisamente entre Azulay y tú surgió una historia que todavía continúa, ¿no? Es decir, una relación que nació aquí al seno de Media Lab. Sí, surgió, surgió el amor en Media Lab. O sea, ahí. que Media Lab es mucho más y también es esto. Sí, sí, sí, ya ves. Ahí sigue la relación, ahí sigue que... el fruto de Media Lab. Genial. Oye, Alejandra, muchísimas gracias por acercarte por aquí eh, y, y charlar un ratito con nosotros y darnos, eh, pues, eso, eh, recordarnos eh, que parece hace ya un montón, pero no hace tanto, hace apenas tres años que estabas por aquí eh, trabajando que vamos a escuchar pues eso a una persona que con la que coincidiste, que fue Elena, y además cuando habla de, de anécdotas precisamente cuenta ese paso por el congreso, que fue Territorios Digitales, y por el que además estuvieron por aquí un montón de gente como Samuel, eh, bueno, a Suyun ya la hemos mencionado, pero bueno, gente que también dejó un buen pozo, no sé si Vences, que está por aquí, ya estaba también por ahí por Territorios Digitales, muy buenas Vence. Bueno, Tú no habías llegado todavía, ¿no? No, yo fui justo antes de que lo celebrase y cuando, bueno, justo después de que terminase cuando entré. De hecho salió Alejandra y entré yo, que no llegamos a coincidir. Sí, es verdad sí, que justamente, no. Justamente, ¿no? Pero por muy poquito. <risa> Pues vamos a escuchar a, a Elena, que es el punto en común que tenéis vosotros, <ríe> precisamente, porque Elena entró junto con Inma, a, pues, día antes, yo creo que o semana antes de, del congreso, y, y no sé si es también una constante en Media Lab, eso de entrar a Media Lab en mitad de algo gordo, <ríe> porque a María también le pasó, o sea, no sé si a Sandra también. Eh. Yo entré justamente después también en de Territorios Digitales, eh, o sea, me pilló también ahí o sea, de hecho yo no conocí a Alejandra pero claro, en el drive me salía que había creado ya los archivos o sea, yo, yo sí la tengo presente <risa> Pues va, vamos a escuchar a Elena que nos cuente qué le pareció a ella esa entrada en, en, en Media Lab a lo gordo Pues mi paso por Media Lab la verdad que fue muy divertido yo me quedo sobre todo con eh, con la participación social en, en la parte de mediación, digamos, eh, como técnica entre las personas participantes y el proceso participativo. ¿no? Creo que bueno es un privilegio poder conocer eh, a personas tan interesantes, tan proactivas, y de alguna forma puede ser un puente entre esas personas y el propio proceso participativo que está teniendo lugar, ¿no? Eh, recuerdo sobre todo Facultad Cero que para mí fue un proceso muy, muy intenso en su inicio y muy bonito porque al final el formato era muy de abajo arriba eh, existía la posibilidad de presentar cualquier laboratorio y creo que esto tiene mucha, mucha potencia porque bueno pues con el expertise de cada uno y cada uno eh, se pueden hacer cosas muy bonitas y se pueden hacer planteamientos pues que en un pequeño equipo no podríamos hacer ¿no? y también el propio formato de los laboratorios fue muy chulo porque al juntar pues profesionales con un perfil técnico ¿no? eh, profesionalizado digamos eh, con ciudadanía en general eh, con ciudadanía participante en movimientos asociativos con administración pública con sector privado creo que esto tiene mucha mucha fuerza y bueno las fases del prototipado y lo que es la, la, el prototipo en sí mismo pues también era era muy, muy interesante ver cómo las ideas iban evolucionando. ¿no? Como anécdota, pues recuerdo la, digamos, toda la organización de territorios digitales que nos costó mucho trabajo y así como anécdota, pues recuerdo... Recuerdo que como las 24 horas de antes del comienzo fueron una locura, porque estuvimos estuvimos haciendo carpetas y preparando bolsos, vamos, <ríe> todas las 24 horas de antes, pero la verdad es que fue muy gratificante ver cómo, cómo se desarrolló, ¿no? Eh, y todo el conocimiento que había ahí, eh, que se compartía, ¿no? Desde un punto de vista... Abierto, científico, pero también participativo, basado en la innovación. Actualmente soy técnica de desarrollo sociocomunitario. Ejecuto un proyecto en CEPAIN, en Níjar, Almería, de participación social, de participación ciudadana, con especial incidencia en la población migrante. De manera que es un proyecto que lo que pretende es generar cambio a partir del de movimiento social y la participación ciudadana. Es decir, que, que este cambio y estas propuestas de cambio vengan a partir de un proceso largo en el que están involucrados involucrado e involucradas las vecinas y vecinos del pueblo. Este proyecto, como digo, busca la cohesión social ...en el pueblo, con especial incidencia... ...en eh, la relación entre población migrante y población autóctona... ...y entre población residente en núcleo urbano... ...con población residente en asentamientos chabolistas. Así que bueno, es una iniciativa muy bonita... ...que de alguna forma pues eh, traslada... ...muchos de los elementos participativos... Eh, de mediala a otro contexto, ¿no? Bueno y por supuesto cómo olvidar la oportunidad de ser parte de, de la parrilla de radio la ABGR a través de de radio degeneradas que para mí fue una experiencia impresionante me parece que la radio tiene un poder eh, para el cambio social es un motor de cambio social impresionante que empodera a aquellos colectivos que, que la utilizan y por eso es una herramienta de trabajo con, con, con colectivos vulnerables y que genera un conocimiento que, que se queda ahí y que puede ser escuchado en cualquier momento por eso también es tan importante porque de alguna forma aquellas voces pues que en otros contextos no se oirían, sí quedan reflejadas, ¿no? De hecho, es una de, de las actividades eh, dentro de, del proyecto que estoy ejecutando ahora mismo con Población Migrante, la radio. Y bueno, en este proyecto de radio degenerada, junto con mi compañera, comadre ...Dresda Méndez de la Brena, pues fue una aventura impresionante. Tuvimos la suerte de contar con Inma también dentro de, digamos, la parte técnica de la radio porque nos éramos un poco patatas. pero bueno, las tres, las tres formábamos un equipo muy chulo, muy bonito y, y estaba muy contenta de, de poder hacer lo que hicimos con Radio generadas que fue ni más ni menos que transmitir todo ese conocimiento, intentar transmitir todo ese conocimiento que habíamos adquirido gracias a las profesoras y a las compañeras del Máster de Estudios de Género de Granada y el GEMA y, y de nuestra militancia feminista, de alguna forma darle a todo ese conocimiento forma de podcast eh, y de conversatorio con, con otras eh, referentes para nosotras dentro del feminismo, profesoras, aliadas, eh, aliados activistas, artistas, en fin, eh, tuvimos mucha suerte de poder contar en cada programa con, con, una, con una participante a la que entrevistábamos. Y bueno, ahí queda el programa, puede, puede escucharse en cualquier momento. A mí me dio mucha pena tener que terminarlo porque, bueno, pues porque me fui a vivir a otra ciudad. Pero Radio Degeneradas, tu podcast de deconstrucción tecnofeminista dentro de Radio Lab UGR, verdaderamente fue una experiencia maravillosa. Pues esa era nuestra compañera Elena Verdegay, que como decíamos empezaba en 2017 a trabajar con nosotros, coincidiendo justo con el final de, de Alejandra allí en Media Lab. Y al poquito también entraba Vence, estaba por ahí también, como digo, Samuel, estaba Reina, eh, estaba también luego entró Celia que a lo mejor algunos de aquí sí la habéis conocido. Eh, y, y ahora vamos a hablar también con gente que ha estado ha estado de, de, de práctica. Has visto a Alejandra, ¿no? De territorios digitales. Fue algo que marcó mucho. Eso fue un poco caótico, pero ya te digo, muy divertido, como dice ella. Fue un buen trabajo, ¿eh? O sea, fue un trabajazo, pero, pero desde luego mereció la pena. Mereció muchísimo la pena. Y sobre todo participar en él. En, en mm -hmm. Oye, eh, lo dicho, bueno, ya a partir de ahí ya tú despegaste, eh, echaste alas y ya iniciaste tu camino junto con Azulá. Eh, y como digo, se abrió una nueva etapa con, con Inma, con Elena, con Vences, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Vences? ¿Qué, recuerda, okay. ¿Qué recuerdas tú de, de llegar allí a, a Media Lab? Porque yo creo que eso también es un punto en común de cuando la gente llega, ¿no? Es decir, que no sé qué, eh, qué primera impresión os lleváis de, de Media Lab. Yo creo que la, la primera fue un poco que me acongojé bastante. Porque yo llegué, que me acabo de acordar justo ahora, hablando de territorios digitales, ¿Sí? justo el día en que comenzó el Congreso. Claro. ¿Sabes? Que estamos tarde vosotros, a Alejandra, a Inma, a Elena, el novio de Isma, haciendo carpetas en el... En el despacho, en, el despacho. en otra reunión nosotros con el tema de Naometric, que fue entre ellos yo. Uh -huh. Entonces, claro, todo ese volumen de gente, actividad frenética, pues la verdad es que asustó un poco. Pero, pero ya a la... a ver. sí, seguro. Ritmo, pero, no, si el ritmo se mantiene, pero luego como hay tan buen rollo y la gente ayuda bastante, pues se lleva bastante bien. No sé si Sandra o Frank ¿qué, qué, qué impresión os llevaste la primera vez que entraste, o José que está por ahí también. Yo, yo recuerdo el primer día eh, estaba ya los coletazos de territorios digitales de bueno pues temas del, de los call for papers cosas así, y recuerdo estábamos en medio de la elaboración de, de un proyecto europeo o de, de un proyecto y, y, y casi que el primer día me encontré a Lidia allí en la pizarra y recuerdo que me dijo, no se me olvidará la vida, hazme el no sé si me dijo Scaling Up del proyecto y, y, y yo me, me, me asusté ¿Qué? y dije ¿Pero, pero, pero, ¿pero qué me está diciendo? <risas> recuerdo recuerdo asustarme mucho y decir, no, no, no sé y, y eso, también mucha actividad mucho mucho movimiento no pero es lo que dice Benza al final eh, hay un espíritu muy de familia, de apoyo mutuo de, de, de, de estar eh, todas para todas y, y al final ese ritmo incluso engancha eh, tenemos por ahí al otro lado del teléfono a Belén. ¿Belén nos escucha? Uy, espérate, voy a sí, la música No sé, claro... De toda gente que ha pasado por aquí, hay mucha gente que ha pasado eh, en el formato de prácticas, ¿no? es decir, gente haciendo prácticas y especialmente a partir del proyecto de, de radio. Y Belén, no sé si os acordáis de Belén, que fue una de las alumnas de musicología que junto con, con Mari, con Mari Pelayo, dejaron también su sello aquí en, en Media Lab y en Radio Lab. Belén, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues mira, muy bien. Gracias por eh, engancharte a esta historia que estamos contando aquí de, de Media Lab. Sí, hombre, yo encanta, encanta. <risa> lo recuerdo súper, con mucho cariño y yo encantada de volver a hablar, tú lo sabes, que a mí me encanta. <risa> sí, lo sé. Estábamos recordando un poco eh, cómo era esa primera impresión. Cuando Mari y tú llegasteis aquí eh, y entrasteis por la puerta de Media Lab, ¿qué impresión os llevasteis? ¿Esto es tan loco o qué pensasteis? Ah, un poco loco sí sí no <risa> un poco loco sí que sí, que estáis pero también nos juntamos de buena que peor sucede entonces pues pues para nosotros fue en verdad familia y luego allí es una familia entonces no no fue nada complicado todo lo contrario o, o lo hicimos fácil por lo menos no <risa> espero totalmente totalmente eh, una... además lo que queríamos nosotras dos era lo de lo de la radio y no, y no la verdad es que nos dice bien el gusto entonces estuvimos muy contentas la verdad Qué Yo lo recuerdo con mucho cariño por lo menos, y Mari sé que igual. Claro, la, es lo que digo, fue justo al principio cuando eh, la gente de musicología empezó a hacer prácticas eh, aquí en Radio Radiolab y, y primero tuvimos a José Moreno y a Domingo Benimeli, y que estuvieron bien. también haciendo un programa aquí en Radio Radiolab que se llamaba Mundo Clandestino, luego entrasteis vosotras en la segunda parte del año y, y además vosotras también iniciasteis un programa que era Radio Mag UGR. Exacto. <risas> un programa en el que además hablabais de música, en fin, un magazine de tarde muy, muy chulo también Sí, sí. yo recuerdo con mucho cariño además que nos sirvió mucho a las dos porque cada una teníamos un enfoque en el programa O sea, yo como más dedicada a lo que es la artista y, y ¿Mm? la, la elección de de los, de los artistas que o los protagonistas de cada programa y ella se encargaba un poco más de los medios técnicos que le encantaba y a mí eso me gustaba un poco menos entonces estuvimos las dos en nuestra en nuestra onda, o sea, no estábamos muy contentas y con un trabajo que no que, no, que no nos pesaba ninguna de las dos o sea, que al revés, nos no gustaba mucho y además nos dio también mucha eh, como digo, mucha técnica en, en ambos en ambos aspectos tanto como en los medios técnicos como en expresar eh, o sea, un poco mejor cada programa porque es verdad que al principio el primero me acuerdo que más nerviosa nos podíamos estar, pero ya luego lo, los rechantes fueron como en plan, vamos, no sé qué, y, y al revés nos podíamos hablar de esas cosas, muchas veces nos olvidaba que estábamos en directo y que nos podía escuchar. <risa> Niña, y, que estábamos tan a mucho que nos daba igual. <risa> Además, sí. recuerdo que en ese magazine también había una sección muy interesante de deportes, que es un tema que aquí en Exacto. la Radio Universidad no, no se suele tratar mucho y, y tuviste hmm. ahí el arrojo de, de sacarlo. Eh, de hecho, tú Exacto. ahora Belén continúa un poco también, ¿no? Es decir, eh, has continuado en esa senda por el tema de la música. Sí, yo sigo trabajando en la música, también con el tema de, de los artistas y demás, un poco con el tema de de proyectos, de um, manager de, de espectáculos, festivales, y yo sigo en lo mío, <ríe> yo sigo en lo mío. ¿Y, ¿Y la radio qué? ¿No te tira a volver a hacer radio? La radio está oyendo, sí, sí, sí, ¿Sí? yo he estado oyendo, con muchos artistas, por ejemplo, de ido a radio para, para comentarlo, para hablar del de proyecto, los discos, los nuevos discos, los nuevos temas. Y está te encargado y el, el has dicho, yendo quita, quita a, ya... a radio. ¿Cómo? Que, que digo, que, y te has encargado tú, ¿no? Has dicho, eh, si es radio, hazme paso. Sí, sí, yo. sí, sí, sí. Además, bueno, y yo trabajo poco con la radio porque es verdad que muchos contactos y mano tengo, pero a mí me encantaría, tú sabes. Uh -huh. Que yo me apunto a lo que sea. Pues nada, cuando pases por aquí, pues uh -huh. de nuevo por Granada, ya sabes que tienes las puertas y los micros abiertos. Sí, exacto. Ahora tengo ganas, la verdad tengo muchas ganas. <ríe> Oye, Belén, me alegro un montón de escucharte. Gracias por sumarte a este yo... recordatorio que estamos haciendo. Nada, pero luego está en el podcast y todo el rollo para escucharlo entero, ¿no? Claro, claro, sí, sí, estamos ahora esto, mismo en esto. directo y luego ya, como siempre, esto es tónica de Radiolab, es nuestra costumbre, luego ya se queda en formato podcast, o sea que bueno, luego... Exacto, que eso es lo mejor la, me en la, de la radio de hoy en día, que se puede escuchar cuando quiera, como quiera mm. y las veces que quiera, y eso es verdad que yo no lo conocí hasta que no entré también a Medialab, a Radiolab. Lab, a radio Lab. Uh -huh. mm. Oye, pues genial, eh, lo dicho dicho, alegro un montón de escucharte y de saber de ti un ratito y <risa> nada, desearte mucha suerte, que ya sabes dónde estamos. Muchas gracias, igualmente, y espero que sigáis haciendo mucha radio más y eso siga para adelante y que... Le sirva a los tanto como me sirvió a mí y a Mari. Pues sí, la verdad es que seguimos teniendo alumnos de musicología y la verdad es que para la radio es lo mejor que podíamos haber tenido porque la última, por ejemplo, mm. que ha sido Romo, eh, la hemos tenido también con una Ícaro y ha estado trabajando ahí a, a dándolo todo y, y se nota, ¿eh? La gente que estáis por ahí por musicología estáis hechos de una pasta especial y se nota. <risa> un poco más, un, otra pasta, como tú has dicho. Bueno, a lo mejor coincidimos en el puntito de locura, ¿no? Que decíamos al principio. Ojalá. <risa> Belén, muchas gracias por venirte un ratito. Venga, a Que vaya muy todos. bien. Un beso muy fuerte. Gracias. Adiós. Hasta pronto. A Belén, no sé si os acordáis de ella, Vences, sí. por ejemplo. Si has coincidido. Y Sandra, también has coincidido con ella, ¿no? Sí. Yo estuve también con los que comentaste antes, con Benamí... ¿Cómo se llaman los otros dos muchachos de musicología? Ah, José y Domingo. Eso, Domingo. Claro, porque tú estuviste un año entero prácticamente ahí, ¿no? Claro, de 2017, no, sí, también 2017 a mitad, en julio, ¿Mm. hasta casi ahora. Y por ahí también estuvo Tania, por ejemplo, también estuvo Nacho, que luego continuó, empezó de práctica, pero luego continuó también con un contrato. Y, y no sé quién más, espérate, estoy intentando ver el timeline porque yo creo que ya ahí entramos prácticamente en el terreno de 2019, que es el, el último curso. Ahí, si, si te das cuenta, la, la más constante de todo, toda, es Sandra, es eh, la que lleva realmente más tiempo en Media Lab. Yo, te lo dije el otro día, yo me he hecho grande con vosotros. <risa> no, sí, pero... Pero he visto, he visto pasar mucha gente y me llevo mucho, muchas amigas. Perdón. ¿Y te llevas qué, perdona? Nada, muchos amigos y muchas amigas de medialab O sea, que ya ya no solamente el sentimiento de equipo, sino el sentimiento muy de familia, al final. no de, porque, porque pasan muchas horas y porque al final acabamos pues contando ¿no? nuestro día, nuestras cosas, nuestra, hablando de nuestra familia, hablando de... Bueno, yo, yo hablo todo el tiempo, ya lo sabes. Y... Y eso también es, es lo bueno que tiene mediarán ¿no? Todo el mundo dice cuando llega, Hay un punto de locura, ¿no? Y esa locura sana, ese, ese, esa forma de trabajar en equipo sana, de locura, de, de, de frenética, eh, aporta muchísimo y al final te acaba enganchando. O sea, al final yo creo que nos va la marcha. Y cuando estamos tranquilos, o, o, yo no sé si a ti te pasa, o sea, cuando estamos en movimiento siempre estamos diciendo a ver si tenemos un periodo más tranquilo. Pero cuando llevamos dos días tranquilos ya no sabemos qué hacer. Nos, bueno, nos hemos acostumbrado ¿no? a la marcha así. Oye José, que a ti no te he preguntado antes, tú cuando entraste, bueno, con José también tenemos una buena historia, ¿no? Cuando entraste por Media Lab y nos conociste, ¿qué, qué, ¿qué te pareció la cosa? pues el primer preencuentro que tuvimos, tú María y yo, pues dije, mmm, bueno, puedo encajar aquí, no sé si encajaré bien o no. Pero ya cuando entré la primera semana dije, madre mía, ¿dónde estoy? ¿Dónde, ¿Dónde estoy? me he metido? Y nada, luego te acostumbras rápido al ritmo, a los compañeros y todo. Todo muy bien, la verdad. Sí, eh, ¿fue en, el, en los dos sentidos, Sandra, o no? al principio, o sea, José Miguel entró y yo yo no sabía muy bien yo no, no pillaba muy bien las bromas que hacía, no sé, era como yo no sabía si estaba hablando en serio, si no, costó un poco eh, yo creo que nos, pas, nos pasaba, ¿no? te pasaba a ti también con, con María y conmigo, ¿no, José Miguel? sí, sí nos costaba ya, bien el él, punto él, él decía las cosas de una manera muy abierta y, y no sabíamos si era broma sino cómo interpretarla, había veces que nos quedábamos como con un silencio un poco incómodo que, que no sabíamos de hecho, de ahí viene esa frase de otra cosa, ¿no? Pero sincero, que era una frase que... Se ha quedado Miguel. ahí, como una frase de... Se ha ahí, ahí con esa frase. Además, hay otro momento, yo recuerdo, además las primeras semana preguntaba mucho y yo recuerdo que todo el rato preguntaba... Claro, le hablamos del tema de las mayúsculas, que en media la están prohibida. <risa> Utilizar mayúsculas, ¿no? Como para gritar. Claro, o sea, no se utilizan mayúsculas. Y entonces, José Miguel preguntaba mucho, ¿pero en los títulos tampoco? Y yo, no... Y tampoco para los subtítulos, no. Y recuerdo que una vez, pues pues hablando de esto, me dijo, pero tampoco para esto. Digo, Nine. Nine. nine. <risa> de mayúsculas Nine. <risa> pero pero es verdad que al paso de la semana se, se adaptó súper bien. Y, y de hecho, yo lo echo muchísimo en falta ahora. Oye, ya que habéis sacado a colación a María, tengo por aquí un audio suyo, pero la verdad, como me lo ha mandado a última hora, me da miedo ponerlo. No sé lo que, <risa> que dice, <risa> porque que coste que el cortar, último si no, dije, ¡uh, ¡Oh, madre mía! Algún... Eh, no, no puedo meter el, eso, el eso? pitido de fondo, pero bueno, si, si <risa> escuchamos, lo escuchamos, a ver qué, qué cuenta. Ah, no, pues... Venga, dale, le, le doy al play, no, no me atrevo, <risa> seguro. ¿Quién dijo miedo? <risa> bueno, <risa> si no, echaré la culpa a vosotros. Vamos vale. a escucharlo. A mí, a mí, que ya me he ido. Vale. <risa> <risa> a ver qué dice María. Ey, espérate. Muy buenas, compis. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestros queridos y queridas radio oyentes? Soy María y he estado trabajando este último año en Medialab. Terminé en mayo y como... Bueno, como he dicho, nuestros queridos y queridas radio es como si todavía formara parte de él, ¿no? La verdad es que trabajar en Medialab es toda una experiencia con un balance desde luego positivo y, y bueno decir que es un espacio muy muy muy versátil por ejemplo creo que es bastante loable y quiero felicitar de nuevo a mis compañeros por el trabajo que hicieron que hicimos durante la cuarentena sabéis que salieron tres grandes proyectos adelante ...pese a todas las dificultades, así que no sé... ...parecía que media Lab estaba preparado para algo así, ¿no? Eh, y luego es un espacio muy dinámico de encuentro... ...por el que pasan varias generaciones... ...han pasado muchas personas... Eh, ...hay varios, ¿no? Yo los llamo generaciones, ¿no? Pero esos diferentes momentos en los que se junta... ...un grupo de personas a trabajar... ...y luego va cambiando, es dinámico... ...en movimiento todo el rato y obviamente... Con, con la figura de, de Esteban para darle coherencia a todo el proyecto que es Medialab en sí eh, y a través de, de estas generaciones que, que van llegando. Eh, espero que paséis un feliz verano, sabéis que todas las palabras sobran, os quiero mucho y seguimos en contacto. Un besito gente. Bueno, pues no podía haber hecho mejor resumen, ¿no? Nos va a emocionar a todos, María. Eh, desde luego, es cierto, ¿eh? Que va por ciclo un poco. El primer ciclo fue cuando estuvo Alejandra, yo creo. Luego hubo ese segundo ciclo con Elena, eh, con Inma, con Vences también. Y ahora estamos en un tercer ciclo, ¿no? Es decir, pues yo creo que también José, Sandra, Frank y María eh, han marcado también una, una buena etapa. Y no hemos hablado todavía de todos los proyectos que ha habido en medio. Es decir, todavía hemos hablado solamente... De las personas, pero por ejemplo Alejandra vio nacer el, el proyecto Lavín Granada, que ahí seguro que aprendiste mucho de branding y naming <risa> y, y ese proyecto además fue también muy significativo para Sandra, ¿no? porque a partir de ahí, eh, de ese Labín Granada, que era un laboratorio de innovación, pues un poco de recoger ideas para mejorar la ciudad y eso luego tuvo su trasvase a un foro para mejorar un barrio concreto, que fue el foro Lavín Alba y Sacromonte. ...sobre turismo sostenible, donde se trataron distintas temáticas a lo largo de todo un año... ...reuniendo a vecinos, a hosteleros, eh, eh, guías eh, turísticos, fue fue una, una pasada... ...además con el compromiso de escuchar del ayuntamiento... ...con nosotras como mediadoras en medio de todo el proceso además fue una experiencia estupenda organizar tanto organizar los foros eh, como todo el trabajo que se hizo en paralelo en digital porque se podía se podía opinar y hacer un trabajo en paralelo en digital a través de, de la Vingranada, granada de manera online eh, la recogida de las propuestas de todos los vecinos y vecinas o sea, para mí, yo siempre lo digo, ¿no? Es como el, el bebé. Para mí, además recuerdo muy bien que eso lo inició Inma y yo recuerdo estaré siempre agradecida a una guía que me dejó ella porque ella se iba uh -huh. y, y yo no sabía por dónde por dónde coger aquello. Y yo recuerdo que ella me dejó una guía con eh, primer paso esto, segundo paso lo otro con los enlaces y yo recuerdo que cada vez que veía esa guía yo me acordaba de ella y yo decía madre mía, no no tendré vida para darle las gracias. <risa> Por este, por este trabajo ¿no? y me ha gustado mucho lo que ha dicho María también Javi eh, ¿Sí? parecía que María la estaba preparado para esto es cierto, la forma de trabajar eh, aunque es paradójico un poco no porque es verdad que nuestra forma de trabajar estamos acostumbrados a las herramientas digitales más de lo que creemos, es decir, porque cuando sale un poco de la esfera de Media Lab, no sé, a mí por ejemplo me pasa no, con los padres del cole que das, por supuesto que la gente sabe manejar las herramientas, por ejemplo, de Google y para nada, no es algo tan usual, es decir, vamos a imaginar en el esfuerzo que habrán tenido que hacer eh, pues millones de personas voy a decir y miles de empresas para adaptarse a un ecosistema que nosotros como que ya lo teníamos eh, un poco en el ADN pero sí que hemos perdido una parte también muy importante de Media Lab, que es la parte presencial, ¿no? Es decir, cómo tenemos hecha, por ejemplo, la oficina, ¿no? Cómo se configuró al final la oficina, está hecha para que haya personas allí. Es decir, puede parecer que Media Lab es muy digital, pero efectivamente no hace falta esa otra pata, ¿no? De, de, de lo presencial. Pero, o sea, para eso no hemos adaptado, Javi, yo, o sea... Yo recuerdo mi confinamiento para mí siempre será eh, estar con, con vosotros en Skype y de hecho ya no directamente incluso a veces era para sí, para ponernos de acuerdo, para hablar de proyectos y sí. otras veces simplemente era un café y a Skype y nos poníamos a desayunar delante de la pantalla sí. y eso los, casi que lo seguimos haciendo, de hecho esta mañana eh, Frank y yo lo hemos hecho, o sea ese factor humano eh, lo hemos seguido eh, manteniendo incluso a través de la distancia. Sí. Entonces, ¿y parece, ¿no? que Mediala, parece que Mediala estaba un poco eh, ha ido a la vanguardia de un poco de, de los tiempos y parece que con todo esto, ¿no? Que ha sido eh, una revolución digital en estos últimos meses. Pues Mediala estaba ya equipado de, de todo eso porque trabajamos en Drive, porque utilizamos bien los medios. Bueno, tú con la radio ni qué decir tienes. ¿Cómo te has adaptado con la radio desde casa? Claro, la radio hemos tenido también que moverla a un espacio puramente virtual porque otra de las cosas que mola de la radio es precisamente hacerla allí en Gran Vía, eh, montar ahí el equipo, que la gente venga, charlar, etcétera, ¿no? Javi, yo creo Dime. que eh, no es que Mediala esté preparado para esto, yo creo que las personas que forman Mediala mm. están preparadas para esto y saben adaptarse a eso. Como que ah. la resiliencia, ¿no? Es también otro, otro valor que al final acabamos aprendiendo, ¿no? Sí. <risa> pues sí, sí puede puede ser. Eh, como digo, están hablando las personas, pero no, por ejemplo, de los proyectos que han ido surgiendo. Hemos hablado de, del foro Albaicín, pero precisamente un proyecto que ahora es cuando se ha puesto todavía más en valor fue Facultad Cero, que Facultad Cero nació en 2018 pero cuando eh, verdaderamente hemos desplegado, digamos así, todo su potencial, es ahora que, que está más activo que nunca, ¿no? Con 30 universidades de toda España participando de esta plataforma y pensando o repensando, como narices vamos a afrontar el próximo curso académico que ese si va a ser, vamos, no, no sé si os lo habéis planteado pero si, uh -huh. si vamos a volver al confinamiento, si no, si va a ser presencial o no porque desde bueno, luego cuando se hablaba de octubre Dime, Frank Digo que igual esto fue un entrenamiento para lo que nos viene, para el curso que viene uh -huh. y el periodo que estuvimos confinados fue como, bueno, vamos a estar cuatro meses pero que igual lo tenemos que repetir en septiembre Sí, o antes, ¿Cómo como lo bueno. veis Yo espero bueno, no quedarme nosotros, sin vacaciones nosotros estamos, nosotros estamos preparados Con un GR en casa Uge, Yo ya lo tengo, un GR en casa Dos puntos, segunda ola Yo lo tengo ya Tengo, no, además, tengo, tengo hasta el cartel Ya Ya tenemos que hablar del diseño yo lo tengo cama, ya, cama de pago ya Por favor, camas de pago ya Además de yo, han sido como unos ¿cómo? proyectos dí, vente, dí. No, no, continúa, continúa no, venía diciendo que esto han sido como unos proyectos 48, ¿no? Ha sido proyectos 48 horas, en dos días tienen que estar la página web con todo el contenido y han, han salido bastante bien para, para el poco tiempo en el que se ha pensado desde lanzamos el proyecto y se y se publica. Así que, nada. Y como ha digo... Sido, ha sido unos meses frenéticos, ¿no? Ha sido meses de que la gente estaba estática y nosotros... Ugerra en casa, Ugerra en casa casi que, que, que vino de la mano de Pública, que fue otro proyecto que ha sido ahora, no sé si Javi lo comentará seguro, ha sido muy importante y... y Yo iba a hablar de otro, que, que precisamente fue lo que estuvimos trabajando... En el mundo prepandemia, -pre que es el Laboratorio 717, que se nos sí, sí. ha quedado ahí un poco también eh, en el cajón, porque claro, la participación ciudadana se ha hecho un poco más complicada también estos meses, pero efectivamente eh, también es otro proyecto y luego una impública, ¿no? que era un encuentro que se iba a hacer de manera presencial y que al final hubo que trasvasarlo al, a la parte virtual. Para esto que comentaba, por ejemplo, Fran, ¿no? Es decir, de venga, vamos a montar este proyecto, ¿no? Esteban venía con una idea, vamos a montar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues venga, vamos a vamos a crear una plataforma, tal. Claro, ahí siempre tenemos la inestimable ayuda de la gente de, de C2, es decir, de Ángel y ese señor que acaba de entrar aquí a la sala que se llama Dani Jiménez. Muy buenas, Dani. Hola, ¿qué tal, Javi? Es decir, nosotros somos unos locos que nos aventuramos y creamos un proyecto de, de la nada muchas veces, aunque siempre hay algo por ahí. Pero, ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos la ayuda de estos señores y señoras que están ahí en, en SIDO apoyando nuestras locuras? No sé si ellos también tienen ese puntito de locura, Dani. Por supuesto, porque si no, no entraríamos al trapo, seguramente. <risa> no habríais Pero mandado sí. a Frey Esparrago hace tiempo. <risa> sí que aterrizamos un poco ciertas ideas ¿no? en, nuestra, en nuestro trabajo. Oye, tengo por aquí un mensaje también de, de Ángel, de nuestro amigo común Ángel. Vamos, vamos a escucharlo, ¿vale? A ver a ver qué, no, qué nos ha contado. No sé si estaba empacando las maletas ya para, para irse de vacaciones, que estamos todos contando día y la hora. Vamos a escuchar a, a Ángel Moreno. Hola, soy Ángel Moreno, cofundador de SIDO Soluciones. Y quería acompañaros en este... ...en este recuerdo de los primeros cinco años de, de Medialab-UGR... ...esperando que sean otros cinco, diez o, o cien, si, si puede ser... Eh, ...estamos muy contentos de haber acompañado a Medialab... ...a Media las la investigadoras, e investigadores en, en, este, en este tiempo... Eh, ...acercando un poco a la ciudadanía... ...la, la investigación de la universidad... Y, y, ...y construyendo plataformas reales, tangibles... ...y con, con resultados, con, con un impacto chulo... Nada, muchas gracias a todos y esperamos vernos el año que viene y el 25 y el 30. Gracias. ¿Cómo, cómo es, o sea, cuando llega un correo de Media Lab, ¿os estáis a temblar o cómo es recibir un encargo de, de Media Lab, Dani? Pues, vamos, yo siempre lo recojo con bastante ilusión porque siempre son proyectos diferentes. O sea, se salen totalmente de lo que solemos hacer y nos dan un poco de rienda suelta en particular a mí me da bastante además bueno Luego, no sé si si mi compañero lo sabe no bueno, cuenta cuéntame Dani no, que luego, por supuesto, los proyectos tienen altibajos y siempre hay cosas que solucionar, pero sin problema. Y a la vista está que llevamos unos cuantos años colaborando. O sea que... Y como dice Ángel, lo que nos quedan. Que, que iba a y decir que, que, que tú, por ejemplo, eres el responsable de la identidad de muchos de los proyectos que, que trabajamos. Es decir, cuando cuando José tiene que hacer un cartel, tenía que hacer un cartel en Photoshop con el color tal, bueno ese color venía de Dani, era el que le había dado esa identidad corporativa. Yo soy el que está ahí dando caña siempre con eso. <risas> y, y no solo en eso, sino también luego me, me meto más en la parte de experiencia de usuario y en concreto de Media Lab, pues tengo buenos recuerdos de los inicios de reuniones iniciales. O sea que... Tú además estuviste desde el principio, ¿no? O sea, la página de Media Lab también, la identidad corporativa de Media Lab también estabas tú, creo, ¿no? Sí, exactamente. Esa mmm, la elaboré yo desde cero y estábamos en esa reunión inicial soltando muchas ideas con Esteban y otros investigadores y guardo muy buen recuerdo de ese día, así que desde ahí desde ahí empieza mi trabajo un poco a veces, ¿no? en esas reuniones iniciales de ideas, no solo en la parte de diseño, yo, yo recibiendo un correo con instrucciones, uh -huh. hay veces que, que participo en, esa, en esas mimbres del proyecto. Sé que es complicado elegir, pero de todos los proyectos que, en los que ha estado Media Lab ¿cuál es al que le tiene un especial cariño? La verdad es que sí es complicado de elegir, pero quizás la bin fue un proyecto muy bonito y el propio Media Medialab también. La, la propia página, ¿no? De, de La propia identidad sí, de Medialab eh, desde eh, el principio. La propia identidad y no metrics también lo recuerdo bastante bien. Fue un resultado que, que me gustó mucho. Y que son proyectos que continúan, o sea que, uh -huh. que algo se hizo se hizo bien. Y, y alguno que diga, mira, estos tíos están ya locos, no, no puedo hacer nada con ellos. Hay alguno que recuerda, que diga, mira, eh, esto no hay por dónde cogerlo, o no, no no, da, no ha llegado el caso. Hombre, no, nunca he llegado a pensar que no hay por dónde cogerlo, pero sí que es verdad que al principio me cuesta eh, entender un poco la idea, porque vosotros soltáis todo el... <risa> todo mogollón. No, esto es como lo que dices, ¿no? Es decir, sí. eh, lo hizo porque no sabía que era imposible, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Sí, es lo que he dicho antes. Nosotros cogemos todo el mogollón y nos empezamos a un poquito, ¿no? Y, y vamos encauzando y luego llegamos a ideas comunes. Y eso, eh, a mí me vamos, a mí me pone bastante trabajar así. Me gusta mucho. Motiva, es un reto, ¿no? Sí, porque a mí, sí, sí, al principio acojona un poco, la verdad, pero motiva un montón. Si no fuera por este tipo de proyectos, pues la verdad es que faltaría algo, ¿no? Faltaría sí. algo más. Qué bien. Pues nada es que no, no queríamos celebrar esta historia de Media Lab sin contar, pues, con uno de los artificios también de que esta historia ha sido. por Posible, ¿no? Es decir, con la gente de Sido, que como digo, pues que son una parte más dentro de, de Media Lab y fundamental también. Así que Dani, muchas gracias por acercarte a esta ventana y, y dejarnos tu, tu testimonio y, y acompañarnos en esta locura que es Media Lab, pero que como tú bien dices, eh, motiva ¿no? a la hora de hacer proyectos también por supuesto y muchísimas gracias a mí por, por darme acceso, aunque Ángel ha faltado y por eso estoy yo un poco aquí pero bueno, yo encantado, ¿eh? yo bueno, encantado tú, tú también aquí. eres media lab o sea que, sí. perfectamente pues, y nada, bueno, y como dice gracias. Ángel por muchos años, así que nada dentro de poco Espero. recibiréis otro correíto diciendo, tenemos otro proyecto en mente y e los preparando Incidencia yo, para mí la incidencia no, para, para... <ríe> La incidencia sí, la derivamos a Ángel, exacto, ¿vale? <ríe> Pero ojalá, ojalá sea así, que mandéis mucho correo. Muy bien, Dani Jiménez de Sidos, muchísimas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y que tengas también un buen verano. Muy bien, igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Voy a ver, la, la gran familia Medialab-Ujerrez que es grande, ¿eh? Sandra. No sé si tú que has visto también pasar por aquí mucha gente, no solo la gente de práctica, pero, pero es que es mucha gente la que ha pasado por aquí. Es mucha gente y, y todo de todos y de todas tengo recuerdos muy especiales. Es que Es yo, yo pienso en Medialab y, y me acuerdo, me viene a la cabeza la noche de los investigadores, ¿te acuerdas? En la carpa, bailando con Romo, con Ángel también, riéndonos. Eh, me viene a la cabeza Facultad Cero, subiendo muebles, con Nacho, con Elena, me viene... O sea, son, son muchos recuerdos. Con María en Matrilab, no grabando que... uh -huh. tu tesis, ¿no? el, el cómo... También me gusta mucho eso, ¿no? El espíritu de media cómo vivimos los éxitos de, de todos como si fuera como si fueran nuestros, ¿no? Porque yo recuerdo ese día, todos estábamos emocionados, bien que también estaba, estábamos viviéndolo todo como si fuera algo nuestro. Esa tesis que, por cierto, aprovechamos para felicitar, a Javi, que también ha sido premiado Estamos llenos de premios. Esta temporada nos han caído unos cuantos. Esa tesis, la primera tesis radiada. Y además premiada, o sea, que, que aprovechamos. Muy contento, sí, sí. Además, a Lidia le han dado un premio también por su proyecto de ciliado. ciliado Dani sí. también, nosotros, No Matrix, también. O sea, que esto es una, es una alegría constante sí, con y eso tiene que seguir. El congreso. El, congreso del, el congreso del Exilio que hicimos este otoño, que para mí fue un momento también súper especial, donde Lidia me dio la oportunidad de ser ponente, y a donde tú y yo entrevistamos al hijo de un exiliado, del Buque Sinaya uh -huh. Además, y... Daniel López Acuña que está saliendo constantemente ahora últimamente Por en este... medios de comunicación Sí, sí porque Entonces, ese momento de además que lo recuerdo con, con mucho cariño no ese momento de, de intentar contener las lágrimas mientras que él leía la poesía, su padre eso... Mediana son muchas cosas, son muchos momentos frenéticos, ¿no? Y también son muchos momentos muy emocionales. Es muy bonito. Y los que nos quedan, Javi, porque el curso Eso. que viene, viene ya cargado. Claro, si es que ya, ya tenemos cosas ahí a la vuelta de la esquina. Voy a despedir a Alejandra, que me ha dicho también que, que tiene que seguir trabajando, no le voy a quitar más tiempo. Alejandra, muchas, muchas gracias por acercarte eh, también aquí a, a saludar y que sepas que sigues presente, ¿eh? porque... Eh, eh, bueno, a, a, ahora damos la primicia, ¿no, Sandra? De, eh, ahí en el despacho de Media Lab... Eh, tenemos un montón de fotos ¿no? y de carteles de todos los proyectos y hay fotos de territorios digitales y tú estás allí. O sea, que tú ya perteneces también a Media Lab y por allí sigue. ¿eh? De vez en cuando te vemos. Me alegro, me alegro de seguir formando parte. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y no me quiero ir sin darte la enhorabuena por la tesis. Hombre, gracias, gracias. Se agradece, bueno, se agradece. Es el, el, el resultado también de conocer a gente como Alejandra y a, y a todos los que estáis por aquí. Yo creo que si no, no hubiera, no hubiera llegado, ¿eh? Ya te digo yo que no hubiera llegado. Que han sido muchos los momentos, de decir, hasta aquí he llegado. No sigo. Bueno, pero mira, tiene recompensa al final. Sí, la verdad pero, es que sí. Bueno. Alejandra, bueno. muchos besos. Gracias por venir. Hasta, luego. hasta muy pronto. luego. Hasta luego. No. Y, y claro, iba a decir la primicia, que precisamente es que nos vamos a mover de sitio. Hemos estado en Gran Vía 48 hasta hace relativamente poco, pero nos mudamos. No sé cuándo, espero que tarde. Que se preparen los fantasmas de medicina. <risa> ya lo ha dicho Fran. En el espacio quinto centenario. Vamos a revolucionar, hacemos las maletas y vamos a revolucionar el espacio quinto centenario. Pues sí, pues yo creo que es un espacio que está ahí muy apagadito, así que vamos a revolucionarlo. Ser los siguientes esqueletos si ¿Cómo que los siguientes esqueletos? Pretendemos serlo allí perenne, una vitrina no, allí de eso, de eso nada vamos para no, allá, vamos no, no, no. a ir pisando fuerte y a ver si esas columnas, Javi que han aguantado tanto, aguantan nuestra llegada. Hombre, digo yo que Porque sí, el ¿no? Siguiente curso, el siguiente curso viene cargado Sí y en eh, siguiente curso, ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos dando pistas, vamos dando pistas de que se avecina en el curso siguiente. Pues mira, si te parece, vamos a escuchar un último audio que tengo por aquí también preparado de otra persona que estuvo por Media Lab un poquito tiempo, pero también dejó huella. Aquí no, no se trata del tiempo que se está en Media Lab, se trata de, del pozo que se deja en los demás. Y en este caso es Rafa Lorca, que estuvo también oh. un poquito de tiempo con nosotros, pero también, también dejó huella. Vamos a escuchar a Rafa. Hola, mi nombre es Rafael Lorca Soto y, y estuve un mes eh, haciendo las prácticas curriculares del máster en Media Lab. Eh, la experiencia fue increíble, ya que el nombre de trabajo en equipo se les queda corto. Eh, me integraron genial a pesar del corto tiempo que estuve ahí y, y el ambiente de trabajo es espectacular. Se respetan las ideas de cada uno y las intentan llevar... ...hacia buen puerto para beneficiar tanto a los universitarios... ...como a la sociedad granadina, sobre todo y a nivel nacional... ...e internacional también, y hay un, una parte que creo que el mundo... ...universitario no conoce y que debería de conocer para ver... ...qué puede aportarle la universidad a, a la sociedad local y provincial... Eh, estuve poco tiempo, como he dicho, pero mm, me acogieron genial y su forma de trabajar en equipo me parece un ejemplo a seguir eh, para todo el mundo. Así que un saludo y, y espero que puedan seguir trabajando igual muchísimos años más. Pues era Rafa, que como digo estuvo en enero de este año, que aunque parece ya que, que han pasado cinco años desde enero, en realidad han pasado seis meses, y, y al que le deseamos también mucha suerte en su nueva etapa ahora en Cartagena, entrenando eh, un equipo de baloncesto. Eh, lo dicho, tanta gente que ha pasado y los proyectos que nos quedan que por ejemplo, ¿no? Rafa hablaba de, de que Medialab lo conozca ¿no? El, la comunidad universitaria en general y por eso por ejemplo vamos a estar en las próximas jornadas de recepción al estudiante, que van a ser virtuales en octubre y en los que a lo mejor hacemos algo de radio también por ahí en medio, pero queremos ir dando a conocer también Media Lab a todo el estudiantado, que yo creo que es una parte con la que vamos a trabajar mucho en el próximo curso y ya lo hemos empezado a hacer también, por ejemplo, en proyectos como Facultad Cero. ¿Y, y, y qué más tenemos? A ver, en el horizonte, Sandra. Eh, facultad cero, proseguiremos porque es un espacio necesario, sobre todo ahora con la incertidumbre que hay, Javi, ya, uh -huh. ya ha habido un encuentro de estudiantes, como decía, ya ha habido otro de la UGR, en la Universidad de País Vasco, son muchas las universidades que se están sumando al espacio facultad cero y eh, se prevé que se sigan sumando de cara a septiembre porque va a ser un mes de plantear muchísimas novedades y de, de replantearse muchísimas cosas. Uh -huh. Entiendo también, por ejemplo, que Unim Pública va a seguir desarrollándose, una red de eh, universidades eh, que trabajan por la innovación pública, desde la universidad para sus territorios, su entorno y, como decimos, fue una red que nos sorprendió también, ¿no?, por su fuerza, es decir, porque iba a ser un encuentro, quizá más pequeñito, quizá de lo que pensábamos, un encuentro presencial, pero que al moverlo a lo virtual, pues se ha ampliado enormemente y, y hay muchas universidades que están trabajando esto y, y, lo dicho, se ha creado una red muy importante. La oportunidad de lo digital, ¿no, Javi?, al final, uh -huh. en vez de ser un, un hándicap, fue, fue una oportunidad eh, para nosotros en realidad eh, pasar ese proyecto a, a lo virtual porque permitió a muchas más personas sumarse y no tener que desplazarse con los costes que ello, que ello conlleva. Uh -huh. O sea, que realmente luego tenemos por ahí nuestro proyecto Cooperanda, que, que parece ser que, que verá la luz. ¿no? En se va a presentar el 9 de septiembre, se presentará, lo tenemos ya casi listo. Y, y también va a ser eh, verlo presentado ya en sociedad públicamente también va a ser bonito gana, empezar con eso gana. en septiembre sí. noumetrics como ya hemos dicho, que acaba de recibir una mención eh, y, y que, que se va a transformar será... en esa red social de la que hablábamos al principio con Dani Torres una red social de los investigadores de la Universidad de Granada eh, se puede ver lo que lo que se va a convertir porque la base es la red no, ¿no? Y, y yo creo que va a ser también un un buen proyecto que va, va a llegar bien, ¿no? Vences tú también estuviste trabajando en, en ahí eh, y además yo creo que es otra parte que cada vez poco a poco se va potenciando más, que es el tema de la investigación, ¿no? Es decir, en la que tanto Vences, por ejemplo, como Frank están también inmersos. Sí, vamos, yo lo que entré en primer lugar fue eso, fue en no De hecho, estaba la página todavía maquetándose un poco, que queríamos ver qué se iba a tener, mm. la proyección que tenía, porque primero lo queríamos enfocar para un sitio, luego para otro, y al final pues, creo que está cada vez más orientándose a lo que teníamos primero en mente, que era una cosa un poco más, no sé, un horizonte bastante más lejano, lo que está convirtiéndose en Naometry ahora mismo. Y la verdad que muy bien, da mucha alegría ver que algo en lo que has participado durante... Que fue más de un año, creo yo, pues sí, sí. este sí. todavía no vivo, sino más todavía, sino extendiéndose cada vez más y más, uh -huh. me alegra bastante. Además, los diferentes compañeros como María el año pasado, pues lo retomó ella esa parte para el tema de incentivar a la gente a participar y moverlo un poco y eso, que gusta mucho ver cómo se va moviendo el proyecto por diferentes personas y cada uno aporta su, su granito en lo que puede. Si os dais cuenta, además, Media Lab empezó como eso, ¿no? Como una comunidad de gente interesada en temas digitales y aunque puede parecer que la primera tendencia era pues, a trabajar eso con temas digitales, ...finalmente, ¿no? en lo que se ha ido transformando en Media Lab... ...es en algo para ayudar a la gente a participar... ...es decir, eh, la propia adscripción de Media Lab... ¿no? ...empezó eh, estando dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia... Y actualmente está dentro de política institucional y planificación con una dirección de participación y de innovación social. Es decir, al final eh, nos hemos venido a orientar hacia las personas ¿no? y, a, y, a, y a transformar el entorno a partir de ellas. Eh, en fin, procesos participativos, etcétera y de hecho, eh, Javi, ya de, de cara al otoño también, creo que lo ha adelantado un poco Esteban, vamos a sumarnos a una iniciativa, Laboratorio Distribuido, que, que inicia el Ministerio Comedia de Prado y, y vamos a seguir en esa línea de participación con el nuestro Laboratorio 717, que además eh, hemos estado bastante activas durante la pandemia, viendo que esa participación eh, se ha adaptado a lo digital también y que hay muchos proyectos de participación ciudadana eh, y de creación de redes que se han, se han adaptado a lo digital. Y creo que vamos a seguir también, ¿no? Como muy fuertes en esa línea de, de la participación del laboratorio, que, que queda como muy lejano, pero hay que recordar que ese comienzo de año eh, en Andalucía fue, fue, fue fuerte, ¿no? Eh, viajando hacia Córdoba, hacia Sevilla, dando formación en participación ciudadana y creo que fue también muy, muy significativo ese mm. periodo. También hicimos un encuentro aquí en la Delegación de Educación de Granada, muy importante también trabajando esa participación y trabajando además un modelo... ...que coexiste desde el principio en media que es trabajar en laboratorio... ...pero desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Laboratorio ciudadano... ...que además, no sé qué pensáis, que yo creo que ahora... ...con todo el tema de la pandemia, me parecen más necesarios que nunca... ...es decir, el hecho de pensar eh, como comunidad y pensar en el territorio... ...en el que vivimos y en que, bueno, pues como decía Fran, ¿no? ...que como si esto ha sido una prueba y a lo mejor tenemos que volver a estar así... Eh, pensarlo bien y, y, y en fin y, y, y en vez de debilitar los lazos sociales al revés eh, entender que al igual que Media Lab tenemos que trabajar en, en modo cooperativo ¿no? yo de hecho Javi ¿Mm? ahora que lo comentas el tema por ejemplo de los proyectos que lleváis muchas veces bueno ya vayamos llevado y, lleva, y llevaremos de Media Lab ¿Sí? eh, le he visto ahora con el tema de la pandemia una utilidad que posiblemente antes no se la veía y es que por ejemplo Nada más confinarnos, me acordé de algunos proyectos, por ejemplo, el de Facultad Cero, el tema de reimaginar las universidades de cero y tal, que digo, pero es que esto es ahora mismo muchísimo más importante que incluso cuando lo tuvimos en mente. Fue he visionario. Utilidad, ¿eh? Ahora renovándolo y actualizando muchos de esos proyectos. Ajá. Y la verdad es que eso, que le veo bastante interés a muchas de las cosas que estábamos haciendo antes, que ya de por sí eran interesantes y que ahora pues se eh, ha visto que son todavía más, si cabe. Pues sí, bueno, no sé si tenéis por ahí una cerveza, ¿queréis que brindemos con una cervecilla? ¿Cómo lo hacemos? Eh, aprovechamos, ¿Con agua? Javi, para sí. felicitar eh, por adelantado el cumpleaños a uno de nuestros integrantes. Ay, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A uno que lleva camisas hawaianas y que está poco... <ríe> Al que está en la playa, Fran, no me diga... Eh, acaba de desaparecer. <ríe> ¡Qué extraño! ¿Cuándo se cumple, cumple, Fran? Pues no lo sé el sábado. ¿Cómo que no lo sé? como que días, no lo sé? En unos días estaba pensando, estaba pensando el día de la semana de sábado, el día o o sea, que tú empiezas las vacaciones fuerte, ¿no? Con una, sí, un buen cumpleaños. cumpleaños. Muy bien, sí, pues cumpleaños. felicidades. Para a uno de los cuatro fantasitos. Pues felicidades, Fran, y ya aprovechamos felicitamos también a. Bueno, todavía no va a hacer los cinco años, ¿eh? eso lo hará en el próximo invierno. Pero bueno, con esto ya yo creo que cerramos el curso, este extraño y, y, y tenía que haber puesto la sintonía de Stranger Things, de este extraño curso, eh, pero bueno, vamos a aprender a convivir con la incertidumbre y vamos a ver qué nos depara el próximo curso, donde desde, desde dónde lo haremos. Desde luego muchos proyectos, muchas radios porque al margen de todos los proyectos que hemos dicho seguirá habiendo radios seguirá habiendo ponencias, seguirán habiendo... Estaremos en la Noche Europea de los Investigadores de manera, aunque sea virtual, o sea, muchas, muchas cosas. O sea, que, que estén atentos a nuestras redes sociales, que estén atentos, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, que estén atentos y se suscriban a nuestro boletín de noticias porque no vamos a parar. Vence, <risa> José, Fran, Sandra, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la ventana y que tengáis un feliz verano, a ver si podemos hacernos alguna escapada. Sí, todo eso. Bueno, vosotros ya veo que os vais por ahí mejor. en kayak y cosas así, ¿no? Allí por Algeciras. Sí, se, hace lo, se hace lo que se puede. Sí. Vacaciones activas. Que no es poco, ¿no? Pues sí, hay que aprovechar ya que nos confinen antes de que se acaben las vacaciones y nos quedemos. Ya, eh, por eso otra digo, que a, ver si, a ver si podemos, ¿no? A ver si nos dejan. Ya sabéis, las playas de Almería. A ver, recomiéndanos, recomiéndanos un sitio, yo, yo, José. La entra para hacer promoción a playa de Almería. Yo quiero promocionar las de la vallas de Cádiz. Sí, <ríe> a a la ver, la ¿a dónde nos vamos? Fondo, mira, mira qué bonita. Con mi campo de Gibraltar. ¿A dónde nos vamos, José? Donde queráis. ¿Por ¿Por ¿Qué playa de, de Almería merece la pena? pena. Todas, todas están bien. alguna que esté mejor que otra, no. Todas. Los genoveses, antes de que construyan el hotel. Ahí va, ahí va a ver, <ríe> sí, sí, esa se va a liar. Y si no, de todas formas, siempre nos quedará No sé si os acordáis Cuando hacíamos los programas en de UGR sí, en sí. casa ¿Estás ya lista? Sí Despídete, Toto Estoy dispuesta ya Cierra bien los ojos Junta los chapines uno contra otro Tres veces Y repite para ti se está mejor en casa que en ningún sitio se está mejor en casa que en ningún sitio se está mejor en casa que ningún en casa que ningún sitio pero si podemos nos escaparemos un poquito a la playa qué vamos a hacer bueno, si no la ducha lo que tengamos disponible ya está que chicos chicas que paséis un buen buen verano y que nos vemos a la vuelta con las pilas bien cargadas nos vemos igualmente bien. Javi. Por cierto, ya cuando nos movamos al Espacio Quinto Centenario, pues haremos una inauguración en toda regla, ¿no? Y ahí ya invitaremos a toda la gente. No, ¿Eh? esa, esa azotea no tiene posibilidades. Esa azotea, sí, sí. Tiene, ¿tiene? posibilidades. Hay que de ir buscando <risas> enchufes y a ver dónde puede tocar. ¿Cómo? ¿Y cómo Tenemos sillas disponibles para, para, para, vaya, para ponernos ahí hacer una buena fiesta. Algo haremos, algo haremos. Así que Permaneced atentos, ya sabéis medialab.ugr.es, nuestras redes sociales medialab UGR Ahí estaréis al tanto de todo lo que estamos haciendo y lo dicho, que nos vemos a la vuelta. Chao. Chao.